Familia, bienvenidos a cocina vegana para ti para tu hermana. Esta es la primera entrega, la primera receta de, de este videoblog de cocina vegana que, que me he propuesto que me he propuesto poner en marcha. Es una cosa que tenía pensado hace bastante tiempo. A mí me gustan mucho los fogones. Soy soy apañado en la cocina. Eso es lo que dice la gente que prueba mis platos. Eh, cuando yo ni siquiera era vegetariano, ya cocinaba bastante bien y luego me hice vegetariano y ahora soy vegano y digo, bueno, ¿cómo puedo difundir un poco esta, esta filosofía de vida? Pues bien, enseñando a la gente que, que comer vegano no significa comer aburrido, que no nos alimentamos de, de setos y de alfalfa como dicen los bichos, porque, con perdón, ¿Eh? La gente que dice eso son bichos, gente que pues que no reflexiona las cosas antes de decirlas, porque vamos, hay que ser un poco tonto para pa hacer ese tipo de, de cosas. Es que vosotros nada más que coméis lechuga y tal, y cómo alimentáis, ¿no? Que parece que, que yo qué sé, que acaba de salir tú de, de, de una cueva, ¿eh? Que no te quieren tocar ni con un palo. Eh, pues bueno, pues nosotros somos gente normal y nos alimentamos pues, mejor que mucha gente. Así que desde Cocina Vegana para ti y para tu hermana vamos a intentar demostrarlo con esto. Y vamos a comenzar con, con nuestra primera receta que va a ser el seitán. El seitán es un producto básico de la cocina vegetariana y de la cocina vegana. Está hecho eh, a base de gluten de trigo. La manera, la manera tradicional de elaborarlo es partiendo de, de harina de trigo y mediante baños de agua, filtrando ese agua que va sobrando, lo que se hace es que se separa el almidón del gluten y te quedas con el gluten puro. Ya se vende en las tiendas eh, separado artificialmente y así tú no tienes que complicarte la vida, aunque eh, más tarde en este mismo blog haremos la receta tradicional partiendo de la, de la harina de trigo pero como queremos que esto sea una cosa más rápida y como yo lo suelo hacer porque el tiempo es oro yo lo hago partiendo del gluten del gluten puro aquí podéis ver en la receta que tengo una mancha de grasa ¿eh? espero que no os moleste eh, este papel es el que tengo yo siempre en la cocina y claro, por pues la cocina pues, se termina llenando de mierda ¿vale? aquí tenéis, ¿eh? vaya lamparón este no es el programa de Alguiñano yo lo tengo ahí donde siempre la tengo puesta yo lo no tengo aquí nadie que me ponga los ingredientes, como se lo pone más guiñano ¿eh? no tengo centros de mesa hechos a base de remolacha, eh, eso no lo vais a ver por aquí. Esto es una cosa sencilla, aquí estamos en familia, así que esto yo no creo que os vaya a importar. Y si os importa, pues ya sabéis dónde está la puerta, ¿eh? <risa> esto es broma. Bueno, y sin más dilación vamos a empezar con nuestra receta. Vamos a, vamos a enumerar los ingredientes que, que vamos a usar, ingredientes sencillos, Aquí en Cocina Vegana para ti, para tu hermana, los ingredientes van a ser siempre sencillos, nada de cosas raras que sean difíciles de conseguir. Este es el gluten puro de trigo, ya prefabricado. Esto lo compré si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, en una herbolería, pero también lo he visto en el Carrefour. No sé si en el Eroski. Eh, si preguntáis, si miráis bien, esto lo podéis encontrar en cualquier sitio. Y bueno, si por lo que sea, en vuestra localidad es difícil de encontrar, pues tendréis que esperar a la receta tradicional de seitán que parte de la harina de trigo y la harina de trigo pues, lo vais a encontrar en cualquier sitio, ¿Mm? ¿de acuerdo? No creo que haya que, que decirlo, pero como es puro gluten de trigo, eh, seitán es un alimento no apto para celíaco. También necesitamos 150 gramos de pan rallado. 200 mililitros de salsa de soja, ¿vale? 3 pastillitas de caldo de verdura, una cebolla y 3 dientes de ajo. Para mezclar los ingredientes, vamos a usar un bol amplio como este. Este es el bol que uso yo para, para preparar la, la masa de la pizza, por ejemplo. Yo también me hago el, el pan de hamburguesa, también me lo hago. Me la hago casero. Recordad que el ingrediente principal es el gluten y son es medio kilo, 500 gramos. Lo vertemos. Le echamos los 150 gramos de par rallado. Lo mezclamos bien. Echó un vistazo ahí a ver si había vecino, porque como me vean con las pintas que llevo ahora mismo, que llevo uf, la cámara, un montón de cables, dirá, no vea, este lo que lía para, para cocinar, macho. Y ahora vamos a disolver una pastilla de caldo de verdura en un vaso de agua. El agua tiene que estar calentita para que se disuelva. Ya tenemos nuestro vasito de agua caliente, abrimos el envoltorio y echamos la pastilla de becren. La desmenuzamos un poquito para que se disuelva más fácilmente. Una cucharilla la removemos, se quedará mal con los grumos pero vamos que eso no pasa nada. Bueno pues ya la tenemos disuelta y la echamos en la mezcla, ahora la salsa de soja y empezamos a mover poco a poco, despacito, que se mezclen bien, el glúten es lo que le da al, a la harina, le da la elasticidad para que se puedan hacer las masas, así que veréis que rápidamente empieza a coger, a coger cuerpo, vamos amasando bien, apretando fuerte, si tenéis experiencia ya en amasar, ¿eh? si habéis hecho repostería y tal, pues esto no va a costar trabajo. Llenamos de nuevo el vaso. La consistencia del seitán se va, se va midiendo con el agua. Vais echando agua hasta que consigáis la textura, la electricidad que, que queráis. El seitán eh, tiene que dar... Eh, entre vamos que no se pegue pero que se quede algo blandito no tiene que quedarse ningún muy masacote porque entonces no estaría más duro que una piedra así que vais calculando más o menos echamos un poquito más seguimos amasando Otro poco más de agua. Ya cada vez va costando un poquito más de trabajo de amasar. Eso significa que, que está llegando ya a su, a su punto óptimo. Esto ya está casi listo. Una mijita más. Se viene aquí ya nuestra bola de seitán. Bueno, pues aquí tenemos nuestra bola de seitán. ¿eh? Bien hermosa que es. Ya la llenamos de agua una cacerola grande. Sobre dos tercios de su capacidad. Aproximadamente. Vamos a cortar la cebolla. Y los ajetes. Cogemos nuestra tablita. Vamos a afilar el cuchillo de cebollero. Buen cuchillo, me compré en Madrid, ¿eh? De arco. ¡Vámonos! Y este es un afilador de los chinos, que la verdad es que me ha salido muy bueno. ¡Vámonos! Vamos, ni ya el estripador afilaba tanto sus cuchillos. Lavamos bien la cebolla y la cortamos en cuatro trozos. Mira, para pelar los, los ajos es muy fácil. Le damos un zambombazo. ya. ¡Yeah! Y ahora ya le quitamos el pellejo. Ahora, mira qué fácil. Que he visto hay un vídeo de un tío que, que mete una cabeza de ajo en un, en un frasco y empieza ahí a removerlo, pa pa pa pa pa, pa. ¿Dónde va tanto a removerlo? Eso sí es, si vas a usar una cabeza entera de ajo, pero eso no suele en el ser lo normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Con un montón de ajo ahí ya sin piel? Pues se te van a estropear. Estos vídeos virales, ahí cada gilipolle. Toma, ya, vámonos. ¿Eh? Es el golpe de karateca. Vamos a coger otro ajo. Que ya están un poco pocho le damos candela el aceitán la bola aceitán tal y como está es mejor eh, cortarla en cuatro trozos porque así se va se va cocinante ¿Eh? y como eso luego lo vamos a lo vamos a meter en el frigorífico lo vamos a congelar pues mejor que sean cuatro porciones vale así que en vez de hacer la bola entera pues la cortamos en cuatro trozos bueno pues vamos a echar ingredientes. Echamos los ajetes, echamos las cebolla. Vamos a echarle también un poco más de, de salsa de soja. Esto es lo que me queda a mí de la botella. La vamos a echar entera. Y las otras dos pastillas de, de caldo de verdura. Echamos el resto de lo que queda de la salsa de soja. ¿Eh? Vamos a poner esto un poco en orden, vamos a ir quitando cosas. Bueno, aquí tenemos nuestra bola de seitan. Se pega un poquito. Como ya dije, en cuatro trocitos. ¿vale? Así se va a cocer antes. Y va a ser más fácil de, de guardar luego en el congelador. ¿Eh? Tiene una textura firme Pero blandita a la vez ¿Eh? Aquí nuestros cuatro trocitos Bueno, hay que esperar que, que se caliente Que empiece a hervir y cuando empiece a hervir Pues echaremos la, los trozos de seitan Bueno, finalmente tuve algunos problemas técnicos Y no grabé el paso de meter los trozos de seitán en la olla pero bueno, aquí podéis verlo eh, se ha estado cociendo media hora vale, media hora, 40 minutos ¿Mm? no hace falta que lo estéis mirando cada dos por tres pero bueno, os pasáis viendo como que va perdiendo un poquito de color y eso es que ya se está haciendo el seitan ¿Vale? aquí lo tenéis ya está a punto de caramelo y así lo que vamos a proceder es a sacarlo de la olla ¿Eh? retiramos del fuego ¿eh? retiramos del fuego con cuidadito de, de no quemarnos nos vamos a dar aquí el espectáculo no queremos que este sea el primer la primera entrega de la primera y la última entrega de cocina vegana para ti para tu hermana ¿eh? cogemos nuestro colador bueno estos coladores de, de metal Y ahora con muchísimo cuidadito, como digo de no quemarnos, pasamos al sistema al colador. Y ahora lo que vamos a hacer es, todo el caldo este que ha sobrado, ¿eh? lo vamos a guardar y lo vamos a congelar. Si queréis hacer otro guiso o si queréis hacer otra bola de aceitán más adelante, pues usáis ese mismo caldo. ¿eh? Aquí no se tira nada, que la cosa está muy mala. Lo volcamos todo. Y ya tenemos caldo de verdura pues para lo que queráis. Y aquí está aceitán, ¿eh? Listo ya para envolverlo en el papel transparente y meterlo en el frigorífico. Vamos a quitar estos trocitos aquí de cebolla que han quedado. Bueno, pues vamos a proceder a envolver las la bolitas de seitan en el film transparente para meterlo en el congelador, ya os he comentado creo que esto lo podéis conservar en el frigorífico todo el tiempo que queráis, yo lo que hago es que si voy a hacerme seitán, pues descongelo una porción en la noche antes y, y listo, no tiene más complicación. Bueno, aquí tenéis las cuatro porciones de seitan lista para meterla en el frigorífico y ya estaría lista la receta ¿Mm? espero que os haya sido útil la información que haya sido plástico que probéis a cocinaros vuestro propio seitan y, y que me mandéis comentarios me mandéis fotos ¿eh? de lo que os ha aparecido este primer episodio si esto os ha parecido una mierda si es mejor que me dedique a otra cosa o que siga sigan ellos, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima entrega de Cocina Vegana para ti, para tu hermana. ¿Vale? Pues un abrazo fraternal a vosotros y un, y un beso a vosotras. Chao.